Y precisamente como se lo anunciábamos antes de la pausa, vamos a estar conversando acerca del Festival Eurocine que regresa a La Paz en este 2022. Un espacio organizado por la delegación de la Unión Europea y algunos de los países que integran este espacio geográfico y representantes del continente. Por esta razón vamos a estar hablando de uno de los países de ellos y es de Francia porque tenemos a Florian González, el encargado de negocios de la Embajada Francesa y de la Cooperación Francesa en el país, que nos viene a poner al tanto de los detalles. ¿Cómo estás Florian? Gracias por acompañarnos en Latidos. Uh -huh. Bien, gracias por acogerme y por acoger este, esta muestra. Eh, ...que retomamos después de varios años... ...entonces es con mucha ilusión... ...que vamos a presentar eh, estas películas al público paseño. Justamente, va a estar presentados al público paseño... ...del 25 de este mes sí. hasta el 2 de junio... ...en varios espacios, entre ellos la Alianza Francesa... ...el Centro Dante Ligieri... La, ...el espacio de la Cooperación del Centro Cultural de España también... ...porque son varios países, está Suiza, Francia, España, Italia... Y Alemania. y Alemania también sí. incluidos en este festival. Sí. Para Francia entonces vamos a empezar eh, con la inauguración en dos días en la Cinemateca y en vez de la eh, Alianza Francesa hemos elegido a Manca, el restaurante social Plaza Barba eh, que es un eh, socio eh, que nos encanta apoyar y no solo van a proponer un cóctel Dedicado un poco al tema de la película este miércoles, pero tendremos eh, nuestra última película Entonces, en el restaurante. Porque también la idea del festival, Florian, tengo entendido que es afianzar los lazos de cooperación también desde lo cultural entre los países representantes de este festival y Bolivia. Sí, claramente eh, el tema principal es la colaboración entre los países miembros de la Unión Europea y Bolivia pero también eh, para nosotros como países miembros es un placer de cooperar entre nosotros y de descubrir nuestras culturas, entonces yo voy a descubrir las películas de los otros países. Y si me cuentas, ¿qué películas tiene en este caso Francia? Pues en nuestro caso tenemos eh, el honor de presentar tres películas, entonces la primera Delicieux que proponemos en dos días es eh, digamos, una película histórica, ...dedicada un poco al tema de la gastronomía en Francia... ...que cuenta la historia de un chef... ...que fue despedido y perdió su gusto por la cocina... ...pero regresando a su región... Eh, ...encuentra a una mujer... ...y desde ahí hay una historia de cómo uno se puede enamorar... ...otra vez de su pasión... ...y es también la historia del primer restaurante francés ...antes de la revolución francesa. Es justamente las imágenes que veíamos cuando yo te daba la, sí, la bienvenida... Sí. No, es es un, una película con muchos temas eh, humanos, históricos, un poco de amor, seguramente, y de gastronomía. Y por eso, eh, como película para inaugurar e invitar a todo el público pasionado, me parece ideal. Tenemos que decir que hay eh, 70 butacas para cada película. Porque todavía el aforo sigue limitado, eso. lamentablemente. Sí, entonces es mejor llegar un poco temprano. Eh, y como mínimo una hora antes para tomar su billete. ¿A qué hora van a estar proyectados a las películas, Florian? A las 7 cada película, menos una película que dedicamos a los niños el domingo, eh, que se llama Calamity, una historia eh, en ámbito de western, muy, muy linda. Y esta película empieza a las 3. Vamos a hacer una pausa un segundito porque tenemos sí. imágenes de cada sí. una película que se Perfecto. desarrolla en 1863, tengo sí. entendido. Y justamente nosotros continuamos hablando con Florian González que nos ponía al tanto que está preparando también la embajada francesa para este festival Eurocine que regresa por suerte a la presencialidad, ya veíamos que es un poco limitado de aforo todavía por las condiciones epidemiológicas del país. ...pero que sin lugar a dudas será una convocatoria amplia. Veíamos justamente una de las películas que se proyectarán el domingo para los niños... ...me decías, para los niños y para toda la familia, dicen en Francia. Eso, si sí, no, es una película bien linda de este personaje histórico, que ...entonces en la película se desarrolla un poco su infancia... ...y cómo se va a fortalecer para ayudar a su papá. Hacerte una pregunta, Florian. ¿Los filmes van a estar traducidos, van a estar subtitulados... Pues, la verdad es que ahora tenemos una versión subtitulada y estamos trabajando muy duro cada día para obtener una versión doblada. Eso era un secreto. Entonces, eh, sí, como trabajamos con el Instituto Frentes eh, en Francia, eh, tenemos esta versión subtitulada, pero ahora estamos probando de tener una versión doblada porque sería mucho más cómodo para todos. Además, nos queda hablar de otra película, entonces. Sí, entonces la tercera película que se va a proyectar el 31 en el restaurante social Manca. Eh, es un contexto muy eh, particular porque con Manca hemos eh, tomado todo el restaurante con menú especial que vamos a descubrir, no lo conocemos ahora. Entonces, eh, sí, queríamos ofrecer también un lugar alternativo para una película que se llama Triumph, Triunfo, también una historia muy fuerte, más contemporánea. Y social, es la historia de un actor de teatro que también ha un poco perdido su camino y que va a encontrar otra vez eh, su pasión en el lugar digamos más eh, improbable, menos pensado, es decir una prisión y ahí va a enseñar el teatro entonces es una historia bien fuerte eh, con un actor eh, mítico y me parece que ahí tocamos otro público. Entonces, tres películas súper distintas y sí, tenemos mucha ilusión de, de presentar todo eso. Decías que los filmes son distintos, pero sin lugar a dudas ha sido una selección bien pensada estratégicamente para conectar en algún punto con, con diferencias sí. sociales que pueden existir, pero que también unen sí, a los continentes. Total, y pues hemos trabajado con la delegación de la Unión Europea cada país ha trabajado con la delegación, pero también dentro de mi equipo hay una persona dedicada que se llama Yurika y tenemos un encargado regional de cinema que nos ayuda muchísimo, que conoce casi todo el cinema, que conoce en particular los vínculos entre la y Bolivia a nivel cinema y que nos ha apoyado también en nuestras relaciones con la cinemática. Y solo para no olvidar, Estamos apoyando desde hace años dos programas, uno que es Bolivia Lab e Islab, dedicados a jóvenes directores en Bolivia. Y, y precisamente de jóvenes directores vamos a hablar porque también Eurocine sí. acoge un taller dedicado a la producción audiovisual impartido nada más y nada menos que por Alejandro Loaiza, un joven realizador y director boliviano que sabemos que está acaparando muchísimos Títulos y felicitaciones por su más reciente ópera prima que es Utama, que está en recorrido. ¿Va a ser así? Sí, es la misma familia, pero en este caso es Santiago Loaiza. Y sí, es un, un taller muy importante para los jóvenes directores. Entonces, si sí, queremos ofrecer varias dimensiones, no solo películas, y en este caso es muy importante para cada país que tengamos esta oportunidad de. Compartir, intercambiar con los directores, eso es seguramente para nosotros la dimensión más importante para seguir apoyando al cinema boliviano. Entonces ahora para los televidentes que nos están viendo Florian, si tuvieras que recomendarles algunos de los filmes o los tres que trae la embajada <risa> francesa en este festival, ¿cómo los convocarías? ¿Qué le dirías para que de una fueran a sentarse en las salas previstas para <risa> este festival? <risa> Un esfuerzo de marketing. Eh, digamos el primero es eh, seguramente una entrada para cada uno en la historia de Francia y también en la historia de su gastronomía y me parece que Francia es famoso eh, por este este lado de la comida entonces va a ser divertido pero también con emociones o el segundo de nuevo está dedicado más a los niños de cada edad <risa> y... Sí, es una manera de descubrir la historia de una chica que va a tener mucha fuerza, mucha inspiración para ayudar a su papá. Entonces me parece que en estos días de derechos de la mujer, de protección de las niñas, es un ejemplo que va a dar mucha inspiración. En cuanto al tercero, sí, seguramente es un, una película que eh, puede dar inspiración a cada uno en cada país porque son temas universales de reencuentro eh, entre mundos que quizás no se conocen, entonces en este caso el mundo del teatro, el mundo de la prisión, y también el hecho de encontrar otra vez eh, inspiración en su propio trabajo. Es un tema, me parece, importante eh, con mucha gente que ha perdido, perdido un poco la ilusión o la, el encanto de su trabajo y es muy importante de, de ver esta película por motivos muy concretos. Y falta que hacen estos tiempos donde muchas personas están recobrando las ganas de vivir y de continuar hacia adelante sí, con los sí. sueños y proyectos que quedaron estancados, ya sabemos, en el 2020, lamentablemente, por los tiempos de pandemia y que regresan ahora, juntos, en buena hora, con este Festival Eurocine. Gracias, sí. Florian, a ti por ponernos al tanto, agradecerle a Yurika, que también sabemos que sí. tiene una sensibilidad especial por el trabajo que realiza en este país y bueno a toda la delegación de la Unión Europea que en buena hora acoge este festival y trae un poco de la cultura del continente acá. Muchísimas gracias a vosotros y para no olvidar, invitamos a Pipocas en cada película. Porque además son gratuitas las sí. presentaciones. y sí, todo Habíamos es gratis, de entonces no hay ninguna excusa para no venir. Efectivamente, pues muchísimas gracias Florian. Muchísimas y gracias. Y nosotros continuamos en latido, pero le dejamos una pausa de lo que tenemos a continuación.